Bienvenidos a la asignatura de Fundamentos de Marketing. El marketing tiene dos conceptos muy fundamentales que es la necesidad y el deseo. La necesidad es una carencia fisiológica. Como podemos ver en la primera imagen, tenemos a una persona con una necesidad del hambre y la tiene que satisfacer. Mientras que en la segunda escena vemos a un grupo de personas, posiblemente empresarios, que están en un restaurante gourmet y ellos sienten un deseo. Entonces, el deseo es la forma en cómo nosotros queremos satisfacer esa necesidad y va a ir de la mano con lo que es la demanda, es decir, el poder adquisitivo que tenemos para poder satisfacer esa necesidad. ¿Sabías que marketing no es ni publicidad, ni venta, ni promoción? Seguramente si yo te haría esa pregunta me vas a decir estas tres cosas, pero te comento que la publicidad, la venta y la promoción son parte del marketing mix, es la última parte de nuestra asignatura. El marketing está conceptualizado como una gestión de relaciones redituables con los clientes. Vamos a ver este concepto a lo largo de la asignatura. Soy Kesi Villegas Cano, licenciada en Administración, Convención en Marketing y Negocios Internacionales y Magíster en Administración de Negocios. Tengo una amplia experiencia profesional en gestión comercial y gestión del talento humano. Asimismo, me desempeño como docente en mi primera casa superior de estudios, la Universidad Continental. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender la asignatura de marketing. Bienvenido.